Bueno, egunon guztioia zi eramango iogu gaurko e, prentsaurrekoari mila eskerlenik eta behin ba dehiari erantzun izanagatik. Nirekin batea dago Alfonso Gurpegi, e, bera da eusko jarlaritzako enplegu eta inklusio, inklusio bizar deratzeko zailburu ordea eta gaurko prentsaurrekoaren elburua da aldundiaren eta jarlaritzaren artian aktibatu dugun lanlerro baten e, berri ematea, es Aldunditik adin berri adin berri den bidez garatzen ari garen bideari babesa ematen dion lankidetza hau eta e, ba gaur aurkeztea goazen e, pauso hau da, ez? eta eta erabaki, erabaki garria da zaintza arloaren profesionalizazioa bultzatzeko. Horretan aigea gea buru belarri, ez, bi eta ah, horretarako aurten 2005 Tabosteum un profesionaleren gana, iritsiko den formakuntza e, ibilbide bat aktibatu dugu adinberri erekin e, batera, ez? Ibilbide horretan paper garrantzitsua jokatzen du eusko jorlaritzak, e, ere gaurra orkestera gatozen zen lalerroak lerro, helburu du etxeko zaintzaileek profesionaltasun ziuragairia lortzea. Aldunditik eh, mendoketasuna duten pertsonei zaintzaile profesional bat kontratatzeko ematen ditugun prestazio ekonomikoen testu inguruan peab delakoa eta urtarriilean hasi ziren saioa eh, saioak eta guztira... 201 saintzailek jasoko duten formakuntza hau Gipuzkoako ba eskualde ezberdinetan gainera eta hori ere ba elburu bat zan, ez? E, ba, lurralde oreka e, lortzea eta ba lekuaren aldetikan ere ba errastasun hori e, ematea. bost pertsonentzako sortzi talde eratu dira Donostialdian, Urola kostan, Debagoienan, Debabarrenan, Eta los aldean no nos queda con tal de da forma cunsa etra y para de guba os cojo de batea va ba, lagundugu SSI taldea y eh, bueno pues un poco eh, comentaros eh, bon, dentro del de marco de la, la estrategia de formación que está llevando a cabo la diputación eh, Foral de Gipuzkoa con eh, con Adinberry eh, una línea concreta de trabajo y es la, la formación de personas que trabajan en el ámbito profesional de los cuidados en el hogar, que están contratadas a través de la, de la PEAP, la Prestación Económica de Asistente Personal, para que puedan obtener el certificado de, de profesionalidad. ¿no? Buscamos, sobre todo, dotar de competencias técnicas a, estos, eh, a estas profesionales para seguir así mejorando la atención que reciben las personas eh, dependientes en, en sus casas. Eh, lo señalaba antes en euskera, nos parece que es un paso decisivo para profesionalizar eh, los cuidados eh, y para bueno, pues, eh, proporcionar un paso en, adelante en el ámbito de la atención en, en los cuidados, ¿no? Entre el 2023 y el 2024 llegaremos a 200 personas en grupos de 25 personas y en, en sesiones que, eh, que es, tendrán lugar a cabo en las diferentes eh, comarcas de Guipúzcoa eh, porque bueno, pues, eh, un poco el objetivo que tiene eh, también esta, esta, organización, eh, esta eh, organización de la formación es facilitar el acceso a las mismas. Eh, a un colectivo que son en su mayoría mujeres eh, extranjeras no comunitarias que eh, bueno pues, eh, carecen de la formación y cualificación eh, que se requiere actualmente y bueno pues para atender a las personas con dependencia en sus domicilios y, y este es eh, un poco eh, el colectivo al que, al que va dirigido esta formación eh, específica. Tenemos que recordar eh, que las situaciones de dependencia cada vez eh, son más complicadas y eh, bueno, pues, eh, creemos que hay que apostar eh, por la formación y la cualificación de las eh, personas profesionales que atienden en el domicilio. Como decía, el objetivo es dar respuesta a las necesidades de la demanda existente, avanzar en la profesionalización del sector, además de poner en valor el sector de los cuidados, impulsando la innovación en el, en el mismo. ¿no? Adaptar siempre la oferta formativa a las necesidades de, eh, detectadas y siempre de manera flexible y con vocación de, de seguir eh, Creciendo, ¿no? Hemos mencionado antes, esta acción, eh, desarrollamos junto al Gobierno vasco, se enmarca dentro de una estrategia formativa que hemos activado junto a Dinberri y que, a través de seis líneas de, de acción, una de formación ocupacional, otra formación continua y otra de formación reglada, llegará a este año a un total de 2.500 personas. Alfonso Urpegiri itza pasa horretik, mendekotasunaren inguruko datu batzuk errepasatu nahiko nituzke, formakuntza hau aktibatzearen atzean, ze errealitate dugun ikusial izateko. Dipuzkoa mendekotasuna duten e, eta e, iruro geita, bost urtetik gora dituzten, hogeita bat mila egun eta laro amabi pertsona daude, que eh, la humilla eta bosteun inguru egoitzetan dira eta amasei eta zeireun pertsona bere etxeetan. Gaur egun la humilla un eta eh, hogeita si zaintzaile daude kontratatuta mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko, aldun diak ematen duen laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren eh, esparruan, ez? Azpimarratzeko azpimarratzekoa da estatu mailan mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko eh, ematen diren prestazio guztien 180 eh, Gipuzkoan eh, ematen ditugula. Y, y bueno, pues esto es una cuestión también eh, señala, para señalar, ¿no? El 90% de las prestaciones que se dan en, de la peap en todo el estado se da en Gipuzkoa, muestra clara del esfuerzo que se hace por la profesionalización eh, de, de los cuidados. ¿no? Otra cuestión eh, bueno, pues, eh, relevante eh, es eh, precisamente el refuerzo que hemos eh, realizado hace pocas, eh, pocas semanas eh, en el ámbito de, de la PEAP, precisamente en esa línea de potenciar el cuidado en el domicilio, eh, por repasar brevemente, las, prestaciones de la, las cuantías de la prestación han subido eh, en torno a un 15 Hemos creado un complemento económico para quienes hacen un gasto mensual elevado para la contratación de cuidadores y hemos también eliminado o aligerado las reducciones por uso eh, simultáneo de otros servicios para poder eh, compaginar eh, tanto prestación económica como eh, servicios. 9.000 eh, hogares está previsto que sean el foco de, de estas medidas de personas dependientes y sus familias y eh, bueno pues señalar también que en la última década ha ido creciendo exponencialmente el número de personas dependientes que viven en, eh, en su hogar frente a las que viven en centros residenciales seguimos trabajando para dar respuesta ...a esta demanda de, de la ciudadanía. Eh, más del 80% de las personas que tienen dependencia nos manifiestan querer vivir en su domicilio. Creo que, bueno, pues eh, haciendo como estamos haciendo el impulso de la personalización de los servicios, esto es algo que tenemos que tener eh, continuamente presente... Eh, con, conocéis también eh, la activación de la Agenda eh, 2030 para la transición en los cuidados y en este marco no es donde estamos desarrollando precisamente esa, esa hoja de ruta para los cuidados en el, en el domicilio, basado en el apoyo holístico, personalizado y con un eh, importante, diría yo, componente innovador. Y es aquí donde enmarcamos precisamente la importancia ¿no? de la formación de los profesionales. ¿eh? Nerea Aldetik, momentos de este viernes. Ta... Bueno, pues a Alfonso le pasa con Iñaki. Muchas gracias, doctora Andrea. Eh, duela ibi arte, euskadiko empleguari liburu zuria, auk es genuen. Bertan kalitatezko emplegu gure iru erronka andiei, te tecnolohikoa, climático, energetikoa eta demografikoa erantzuteko abian, harri berdi tukun. Lakakk identifikatzen ditugu. Azken horretan con adine, zaintza formal en sistema, profesionalizatzea eta indartzea da lenta Eusko jaurko lanetan plagosaya, za, leagagintsaldiaren hasieratik, arida lanean, asmo handieneko proiektuetako batean seinLp. Bi urte hauetan, osasun, etxe bizitza, eta gizarte servicio en sistema batera, Egin dugu. arlo horretan irekitzen diren beharrak eta aukerak identifikatzeko, Eta berrikuntzaz harigara. Erantzun berriak eskaintzeko behar berrietarako profil berriekin. El de los cuidados es un sector emergente que va a abrir la puerta, hemos estimado, en Euskadi a cerca de 40.000 empleos. Y lo que hace Sainlab, el proyecto en el que estamos trabajando desde hace dos años, es adelantarse para que la puerta que se abra sea innovadora y de calidad. Durante estos dos años hemos desarrollado diferentes procesos de investigación, acción, participación sobre perfiles profesionales en colaboración con SSI, con la, Dirección de, de la División de Innovación de, de la Empresa SSI, que es una cooperativa que, que tiene importancia en el, en el sector de, de los cuidados, para eh, avanzar en la identificación de los perfiles profesionales en el ámbito de los cuidados en el marco de un modelo de atención centrado en la persona. Hemos trabajado conjuntamente, como decía, con los sistemas de salud, vivienda, educación, servicios sociales y con las diputaciones, con la Diputación de que este es, yo creo, que uno de los hitos eh, que, que presentamos hoy, uno de los hitos de, del proyecto, con los ayuntamientos, hemos trabajado con el tercer sector, con empresas y con los profesionales y las profesionales. Hemos estudiado y experimentado para detectar actividades que van a tener demanda, para conocer perfiles profesionales emergentes para identificar la cualificación necesaria de los nuevos puestos, de las nuevas tareas, o investigando cómo poder cualificar a las personas que ya están trabajando y a las que hacía referencia la diputada. Personas que están ahora trabajando, que carecen de certificación, que requieren una adaptación de sus competencias profesionales y, por las circunstancias que fuera, no pueden acceder a la oferta habitual que la ANVIDE tiene en este, en este marco. Este es el, el programa que hoy presentamos que eh, hemos querido también que el proyecto de Lab, que es un proyecto de investigación, como decía, de innovación, que durante estos dos años ha desarrollado diferentes líneas, lo que queremos es, durante el año 2023, eh, extenderlo, afincarlo, y para eso contamos, queremos contar con la colaboración de las diputaciones, que son las que tienen pues, la, la competencia fundamental en la atención de las personas mayores, de las personas con dependencia, y ese es un ámbito, una línea en la que queremos trabajar. Eh, como decía, este es un proyecto, no es el único que está en el ámbito de, de Design Lab, ni será el único seguro que desarrollaremos de la mano de la Diputación de Ayibuzco a, a través de, de Adimberry, porque, eh, como, como decía, entendemos que esta colaboración es fundamental para incidir en la profesionalización del sector. Lo decía antes la diputada, desde eh, la atención, desde la calidad de los cuidados, que es la responsabilidad del sistema de los servicios sociales, ...aunamos el interés del sistema de empleo en cualificar, en buscar nuevas oportunidades para las personas que buscan empleo o que ya tienen empleo... ...pero requieren, eh, requieren actualización. La formación, la cualificación, la recualificación es uno de los objetivos de la, del Departamento de, de Trabajo y Empleo. Eh, está alineado con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 que aprobamos en el Parlamento con todos los grupos parlamentarios... Y el derecho a la formación, a la recualificación y al reciclaje es un elemento que va a ser central también en la nueva ley de empleo que vamos a mandar al, a enviar al Parlamento en, en breve para que a final de año podamos tener, eh, eh, la, la podamos tener aprobada. Esta es una tarea, la de la recualificación, la formación y más en el ámbito de los, de los cuidados, que requiere la colaboración entre todas las instituciones. ...y requiere la colaboración de todos los sistemas. Eh, hablar de, de cuidados, de cuidados centrados en la persona... ...es hablar de derechos, hablar de derechos de las personas... ...de las personas que son cuidadas... ...y es también hablar de derechos de las personas que trabajan... ...de las cuidadoras, porque fundamentalmente son, son mujeres. Trabajar en su cualificación, en su recualificación... ...en su profesionalización... ...creemos que es mejorar el sistema de atención... ...creemos que ganan las personas que reciben cuidados... Creemos que ganan las personas trabajadoras, las mujeres trabajadoras, porque adquieren dignidad en su trabajo y ese es uno de los objetivos fundamentales del Departamento, de la Estrategia vasca de Empleo y del Gobierno, trabajo de calidad y, en, realidad, en, en, en general, traba, eh, ganamos toda la sociedad porque ganamos en cohesión y en, y en derechos, como decía. Eh, el, trabajo, el, perdón, el programa que hoy presentamos, eh, como ha explicado Maite, eh, la, la diputada, perdón, eh, eh, ...lo que pretende es esto, atender a esas personas que están ya trabajando... ...que en su mayoría son mujeres y además extranjeras... ...y que tienen dificultades para acceder, como decía... ...a la oferta formativa habitual de, de la ANVIDE. Quiero agradecer a la Diputación Foral de Guipuzcoa y a Dinberri... Su, ...siempre su disposición para colaborar. Creemos que este es el camino, el camino es la colaboración a nivel interinstitucional somos un país pequeño, pero somos un país con mucha potencialidad, con mucha potencia y en la colaboración entre las instituciones, en la colaboración entre los diferentes, en la colaboración entre los diferentes agentes también, entre los diferentes sistemas, creemos que es una de las líneas, una de, de las claves de, del éxito para ...como país pues poder avanzar y en el ámbito de los cuidados creemos que somos referente, lo decía antes la diputada también, la PEAP que es una prestación que como sabéis está en el marco de la ley de dependencia, se ha desarrollado de manera casi exclusiva, podríamos decir, no ya en Euskadi sino en Guipúzcoa, creemos que ese es un, un, un elemento de, de, de cuidado, hay que, hay que cuidarlo porque precisamente incide en que las personas estén en su domicilio el, tiempo que sea, el, el mayor tiempo posible, el tiempo que sea posible. Y eso es lo que todas las personas queremos cuando, cuando envejecemos, eso es lo que la, las personas quieren, pero ese cuidado efectivamente en el domicilio tiene que ser desarrollado de manera profesional, de manera eh, cualificada y de manera digna también en los dos ámbitos, en el ámbito de las trabajadoras y en el ámbito de las personas. Por tanto, agradecer de nuevo a, a la Diputación, a la diputada, a Bimberri. Y bueno, pues hoy iniciamos este proyecto. Seguro que no es el, primero, el, el único que presentamos este año. Estamos ya trabajando en algún, en, algún otro, en algún otro proyecto. Y bueno, pues en breve esperamos poder, poder presentar alguna, alguna otra cosa. Así que, escarcasco. E, Gastelena se duzue, inducido ese perfil de cómo cumple ganar vida en forma conjunta. Es curioso que no hay con un que hoy, ¿visteis? Visteis que esta última crisis cura tu que usted va a que la qué tipo de habilidades van a poder incorporar más allá de lo que es el certificado. Bizkuntzatan, conjunta tan novedades. Antoja tú Bai, bueno, eh, había nick perfil en eh, la de saket, eta, bueno, Bueno, me gradué y sostengo con forma concha. E, ekinza bat dala, eta kapazitazio eta kualifikazio e, beharrak dituzten entzat, ez? E, gaur egun e, adineko pertsonen beharrak behar bezala hartatzeko nola ez, eta hori kontuan izan behar dugu, ba, ba bueno, mendekotasun egoera gero eta konplexuagoak dirala, eta, bueno, ba, ba, formakuntza behar dute, ba, guztia ez, pluripatologia hori e, behar bezala hartatzeko perfil eh, de está... Decía que los perfiles que se están trabajando no en este programa, porque en este, en este programa de lo que se trata fundamentalmente es de que las personas que ya están trabajando adquieran el nivel de cualificación que les que, que obliga también, por otro lado, la, la, la ley y que les va a permitir desarrollar ese trabajo de cuidados de manera más, más profesionalizada. Lo decía también la, la diputada, hoy la, la dependencia, hoy las, las circunstancias de las personas mayores son diversas, se presentan diferentes pluripatologías, diferentes situaciones, y es, es importante también entender que el, el modelo, es decir, tanto desde la Diputación como desde, desde el Gobierno vasco, Queremos desarrollar perfiles profesionales que tienen que ver con el certificado de profesionalidad, pero sin perder de vista un modelo de atención centrado en las personas. Eso significa un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas, en, las, en los deseos de las personas, entender que la persona que se atiende es el centro de, de, de actuación y saber escuchar, saber responder a sus, a sus necesidades. Además de esto, como decía, estamos trabajando diferentes perfiles que tienen que ver con el desarrollo de la Silver Economy, que hoy no nos toca desarrollar, pero bueno que tiene que ver también con la silverización de algunas profesiones que hoy existen y que entendemos que eh, dándoles a esas profesiones un conocimiento sobre lo que supone el envejecimiento pueden tener esas profesiones mayor posibilidad de desempleabilidad y pueden responder también de mejor manera a las, personas, a las demandas de las personas mayores. Estamos hablando de silverización de profesiones habituales, que tienen que ver con, la, por ejemplo, la arquitectura, la adaptación de los, de los domicilios, que tiene que ver, por ejemplo, con la asesoría de, financiera, que tiene que ver eh, con, el, con la conexión, de las personas que están en casa con el ámbito comunitario, una persona que envejece en casa no significa que esté aislada. Y muchas veces esas personas lo que requieren, aquí hablaríamos de la soledad no deseada, ¿no? lo que requieren además de envejecer en casa es conexiones con el exterior. Pues ahí estamos, determin estamos eh, intuyendo ¿no? que puede haber perfiles profesionales que puedan hacer esa labor más allá del cuidado directo, de conexión entre la persona que está en el domicilio y el entorno comunitario. Son profesiones, como digo, que estamos ahora investigando, que estamos eh, analizando y que tendrán su desarrollo seguro porque, como, como el, el reto demográfico nos indica, cada vez vamos a ser más mayores, me incluyo porque a mí ya me queda poco de vida, de vida laboral también, pero vamos a ser mayores diversos, además, vamos a ser mayores diversos y vamos a ser mayores con muchas con muchas necesidades diversas y por lo tanto tenemos que atender esas esas necesidades. Galdera bat. Beste bat. Eh, Berre un lagunen eh, formakuntza zarigarra kasurretan, esan duzue, ahorten al aire formakuntza modu orokorragoan 2000-2001 lagunetara iritziko dela, ze alde dago formakuntza bataren eta bestearen artean? Ba oso ezberdina da itinerario osoa prestatu dugu eta hor e, formakuntza e, e, okupazionala eta hortan sartzen dugu bo, e, e, berre egun pertsona hauek, ez? E, oain e, aurkeztu dugun formakuntza hortan, gero dakagu e, formazion kontinua delako, eta hortan, ba, elburua da, zeharo ezberdina da, e, ACP konzeptu hortan, trebatzea, e, batez ere, e, ba, e, egoitzetan dauden langile guzti, egin, liburuk berdearen baitan eta hor eh, ba nik ustez beste lanlerro oso oso garrantzitsua da Gipuzkoarentzako ze eh, eh, ba benetan aurrera pauso eh, importantea nahiz eh, badegu eh, egin ez harreta eh, eh, ereduan ba jendia formatu behar dugu eta formakuntza hori ba guztioi eskaini behar zaie bestean eh e, formazio jarraipen eh jarraipen horretan ez eh mm, e, e, e, e, ere e, ba, eskainiko zaie e, formakuntza bereizi bere bat ja e, ba, talde zuzendari taldea zuzenduta eta, eta, estela, badacabu, formación reglada. De la COA, eta hoy va bueno, a Edo Nor, va e, a aukera va va a Programación Especialización Dual Ori, hoy e, va a Kekin, e, Gaude, e, Lanian, va a público, sea es Verdeña y Sango, va a Daukagu, e, Iruarlo, es Echian, Dauden en Chaco, Lanian, Dauden en Chaco, hay patu deguna una, e, Dauden en Eta, va bueno, a Mercatu Oroar, en Oso esberdíñac día, baña, mm, den en baturarekin, eh, egiten de va, itinerario eh, oso bates. Eh, hasta aquí te... No, sí, de, de, decía que, bueno, pues que lo que hemos trabajado eh, de la mano de, de Adinberry es un itinerario completo de formación, eh, porque precisamente, y bueno, ha salido, ¿no?, tanto... Eh, por parte de Alfonso, como, como en mis palabras, la necesidad de eh, formar a todas aquellas personas que eh, se encuentren en el ámbito de la atención a las personas eh, con dependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, queremos eh, cualificar a esas personas, eh, queremos dignificar eh, la atención sí. y también eh, el trabajo, como señalaba Alfonso, y para eso, bueno, pues es, es muy importante profesionalizar los, los servicios, ¿no? Y ahí hemos hecho un trabajo la eh, mano de Adinberry, eh, primero de depuración de cuáles son los públicos que se pueden beneficiar de este tipo de formaciones y salen bueno pues tres, eh, tres eh, muy muy identificados ¿no? por un lado dentro de la formación ocupacional estas personas que están trabajando dentro de, de la atención en el domicilio de la mano un poco de, de las de las peap ¿No? luego también tenemos con Lambide dentro de este mismo ámbito unos proyectos singulares que van dirigidos también eh, a, a un público bueno pues eh, eh, similar se hará también con por Comarcas pero pues eso ya presentaremos en otro momento porque esto lo tenemos en marcha ya no eh, la que estamos presentando está en marcha desde febrero y esto va dirigida a esas personas que están en el domicilio eh, trabajando. Luego tenemos la formación continua, que es la que estamos ofertando en el ámbito del residencial, de las residencias de Gipúzcoa, dentro del marco del Libro Verde. Es una formación eh, que se está ofreciendo a todos los profesionales, se está trabajando para todos los profesionales de las residencias. Las primeras sesiones ya se han ofertado y está centrada en… Eh, el modelo de la atención centrada en la persona, precisamente la personalización de los servicios, este modelo de, de atención, cómo vamos a avanzar y cómo debemos de eh, cualificar a los profesionales para que puedan ejercer este tránsito a ese modelo de atención centrada en la persona. Este es el libro verde, con la ANVIDE también, eh, y bueno, pues, eh, de, de la mano de Nazaret se han identificado bueno, pues diferentes socios que puedan eh, aportar eh, y, y ayudar a, a sacar todo este tipo de formaciones adelante. Tenemos también otro tipo de proyecto y luego tenemos la formación reglada que es la que se está trabajando con el IVAC. Eh, hace poco tuvimos un, un, un encuentro, la formación dual, muy interesante. Un, fue un encuentro eh, técnico eh, interno, pero bueno, pues ya se está, están viendo los frutos de esa formación dual eh, con el IVAC y también las empresas. Eh, serán eh, bueno pues eh, los receptores de ese tipo de formación como veis los perfiles son muy diferentes y abarcan un poco todo lo que es el ámbito de la, de la atención a la dependencia desde el domicilio hasta el mercado libre. Askenal de la en Radio Nacional ¿cuántas personas podrán formarse este año o en general una media con este programa, o sea, el, el, todo el programa formativo que tenemos están identificados 2.500 personas, con este programa en concreto se han identificado 200 personas. Se ha hecho una depuración desde el departamento, que fue muy interesante, de ver qué personas no tenían la acreditación. Pero estaban trabajando ya en los domicilios, tenían dificultades de acceder a la acreditación, sobre todo por tema de cualificación digital, por tema de horarios y demás. Y entonces, después de hacer esa eh, depuración de, de todas las personas que están eh, detrás de estas contrataciones, han salido 200 personas, ¿eh? que son, en base a estas 200 personas se han organizado los grupos de trabajo. que hubo echeco alguien es un moduen eh, aterritar a diesela tata eh, koasco ego era irregular y dausela, es la mecanismo en de kosu en eh, forma kunnza boringana el seco no, nosotros hemos iniciado un proceso efectivamente de, para regularizar a las, a las personas eh, la regularización de las personas eh, extranjeras pues tiene tiene dificultades tiene dificultades de, de tiempo y tiene dificultades de, de, de, de acceso, ¿no? de, de, de comprensión. Hemos iniciado, precisamente en, en su aldea, pero queremos eh, extenderlo, un, proceso que, un, perdón, un programa que denominamos W, que tiene que ver con esto, ¿no? con el acompañamiento a las personas en los periodos de formación, prácticas en empresa, y en paralelo se les acompaña en el proceso de regularización. ¿eh? Entendemos que las personas emigrantes, efectivamente, pues hoy son eh, inmigrantes, perdón, son las que mayoritariamente atienden a las personas eh, que están en, en sus domicilios, pero no solo hay. Tenemos mucha, muchas personas, mucha mano de obra eh, y mucho talento que tenemos que aprovechar, que tenemos que incorporar, y desde el departamento, como digo, estamos iniciando de manera experimental todavía, pero procesos de acompañamiento a la regularización, porque es fundamental precisamente también para dignificar eh, el, el trabajo de. Lo okay. que quería decir, si me permite, el, el, el programa, que igual no lo hemos contado, el programa que hoy presentamos tiene una característica de tal manera que permite a las personas que están en el domicilio trabajando y que tienen dificultades por brecha digital o por lo que fuera de acceder a los, a los canales habituales de formación ocupacional que ofrece la AMBIDE y consiste, el programa consiste en la elaboración de unos materiales pedagógicos, de una, de una maleta pedagógica, llamamos, ya, ya eh, de tal manera que las personas pueden durante la semana en su domicilio ir eh, aprendiendo, ir, ir leyendo, ir haciendo ejercicios y el sábado, el fin de semana, hay una sesión presencial en la que se explican las dudas, se evalúa el trabajo, etc ese es, el, ese es el diferencial para este colectivo que, como, como decimos, hemos dicho las dos, eh, tiene dificultades de acceso a los circuitos habituales de formación, porque es verdad que la ANVIDE tiene una oferta pues probablemente insuficiente, pero tiene una oferta en, en formación, se están trabajando en otras líneas, como viene a, a comentar la, la diputada, pero es verdad que este colectivo que ya está trabajando eh, y que está desarrollando una buena labor, tiene problemas de acceso a la formación para cualificar. Entonces, la, la, la innovación, digamos, o el, el, el elemento diferencial de esta formación… Está un poco la metodología ¿no? de, de aprendizaje que les permite pues, o, pues, acceder a ese certificado de profesionalidad de una manera pues, especial, ¿eh? no, no, no, no se requiere la presencialidad que requieren los, los certificados de profesionalidad habitual en la oferta norma, eh, forma, normal perdón, de, de la ANVIDE y lo que les permite es eso, en casa, poder eh, bueno, pues, ir trabajando esos materiales y eh, en una sesión presencial, pues, eh, bueno, pues de alguna manera, evaluar, responder dudas y seguir, seguir avanzando. Es un proceso más lento, claro, pero ese es el, ese es el, el elemento innovador de esta, de esta metodología que, como digo, lo iniciamos nosotros en ese proceso de Design Lab experimentándola y este año, porque nuestro interés es, eh, de alguna manera, escalar aquellos programas, aquellos procesos que entendemos que pueden ser de éxito y Guipúzcoa para este proceso pues será un territorio mm, fundamental por precisamente la extensión de la de la PAP ¿no? que, que desarrolla pues yo creo que un servicio espléndido y fundamental y de atención a las personas que quieren estar en su en su domicilio sí, querría saber cuál, cuál ha sido la acogida de esas personas si ha habido algún tipo de recelo o han estado abiertas a esta formación porque Estaban las traba trabajadoras. Sí, estaban trabajando ya, quizás no veían la necesidad de esa cualificación, de esta certificación o al contrario ha sido, ha sido todo, todo fácil. No, sí, precisamente es que lo que hay que hacer es eh, acreditar eh, ¿no? eh, la, el, el certificado, con lo cual ellas tenían dificultades para, para poder hacerlo, ¿no? como hemos dicho, brecha digital y fundamentalmente también eh, bueno, pues, eh, disponibilidad horaria. Claro, al presentarles un proyecto eh, absolutamente adecuado eh, a sus necesidades la verdad es que la, la acogida ha sido muy buena eh, y bueno pues eh, lo que está surgiendo también entre ellas ¿no? eh, muchas veces solemos hablar de lo intangible ¿no? y es cuando eh, ofreces un espacio donde se comparten eh, bueno pues experiencias ¿no? dudas y también buenas prácticas ¿no? y eso está resultando muy, eh, bueno, pues muy, muy provechoso, muy rico muy enriquecedor para ellas por un lado porque eh, bueno se les eh, eh, cualifica, eh, se sienten apoyadas y eh, consiguen eh, solventar esa incertidumbre que tenían de qué va a pasar si no consigo la acreditación. ¿no? Bueno pues han visto una vía adecuada a sus necesidades para conseguir esa acreditación y por otro lado pues ese espacio de compartir que también eh, les refuerza y les acompaña. Valoración positiva. Es más trabajo, pero valoración positiva. En menudo, chico. Bueno, mi esquerra, hasta buruan.